Ecardo Esteban nos actualiza. Saludos, Ecardo, Cuéntanos. Te saludo y saludamos a toda la audiencia de Agenda Abierta en esta mañana de martes. Y como bien decís, el presidente Mauricio Macri ordenó... Eh, ...a través del Ministro de Justicia, Germán Garabano... Eh, ...presentar los pliegos al Consejo de la Magistratura... ...para eh, empezar el proceso de un juicio político al juez de Dolores... ...Alejo Ramos eh, Padilla. Lo cierto es que el juez eh, de la Provincia de Buenos Aires, juez federal... ...que trabaja en la Provincia de Buenos Aires, hizo y está trabajando... ...una investigación sobre esta red de espionaje ideológico, político, judicial a distintos eh, empresarios eh, a partir de lo que significa eh, esa causa que tiene las fotocopias eh, como eje principal que está teniendo el juez Claudio Bonadío y uno de los sospechosos es Marcelo D'Alessio un hombre que está vinculado a la Embajada de Estados Unidos a la DEA, que ha tenido contactos permanentes en los medios ha dado eh, numerosas entrevistas que tiene eh, supuestos amigos periodistas pero también un vínculo muy estrecho con la justicia y en particular con el juez Claudio Bonadío que justamente está ayer allí... ...llevando la causa de los cuadernos... ...que implica directamente a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ...y que nuevamente en el día de ayer fue procesada por el gas licuado... ...que viene como parte de esta investigación justamente por el juez Claudio Bonadío. Lo cierto es que... El, el, el juez Alejo Ramos Padilla continúa y va a seguir en lo que significa este proceso de develar información importante de lo que significa esta red. Se ha citado nuevamente al fiscal que lleva la causa de la fotocopia de los cuadernos, Claudio Bonadío, a partir justamente de esta investigación para esta semana. Pero, eh, más allá de eso, el proceso de juicio político que eleva y que quiere el propio presidente Mauricio Macri, que lo dijo en declaraciones periodísticas, va a tener sus tiempos y quizás no sea tan fácil para el gobierno. De los nueve integrantes del Consejo de la Magistratura, no todos, salvo tres, apoyan, pero necesita seis votos justamente para comenzar el proceso de juicio político, en este caso, al juez Alejo Ramos Padiza. De esa perspectiva, es un camino largo para el gobierno, Mauricio Macri, pero eh, el juez... Ramos Padilla dijo que no se va a retirar de la investigación justamente todo este proceso que está develando esta red mafiosa que tiene en torno eh, el gobierno de Mauricio Macri en función justamente a atacar a referentes opositores, en particular, recordemos y como lo decíamos recién, a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de alguna forma tiene como socios de esta red a legisladores, a jueces a fiscales, a periodistas, eh, particularmente de las grandes corporaciones mediáticas que generan justamente esa información de... Esa, esa, esa alianza de la justicia con el gobierno y con las corporaciones mediáticas atacando en particular a la expresidenta Cristina Fernández de Esquiller, pero también a numerosos empresarios y en particular uno que hizo la denuncia a partir de la extorsión que pretendía este personaje todavía no claro que está dando vueltas y que está detenido por el juez Alejo Ramos Fadilla que es Marcelo D'Alessio. Así que mucha expectativa en lo que significan los próximos días toda esta situación de investigación y este juicio político a un juez que está eh, visibilizando. Una causa muy eh, preocupante para el gobierno del presidente Mauricio Macri. Muchísimas gracias, Edgardo.